Buenos días. El cielo se cae. Uh -huh. Y se preguntarán, ¿por qué carajo estoy grabando esto? Eh, no sé. <ríe> eh, un blog de la lluvia parte dos ese blog no lo vio nadie pero hay un blog en mi canal donde yo salgo a la lluvia pero esta vez no porque hay mucha, mucha enfermedad mucho covid bueno a mí me regalaron este reloj y ya o sea, no funciona pues pero es bonito o sea, te lo pones queda muy lindo y no tenía la tapa de abajo y mi madre le echó silicón y limón y se ve ya, vas a ver. Mira, bro. We. Ni se nota, weón. O sea... Otra cosa que hice ayer en concreto fue hacer esta pirámide de cajas. ven ahí. Para poder poner la iluminación porque estaba testeando para hacer streams. Entonces la iluminación la puse de frente, pero aún falta poner una aquí y otra aquí, voy a tratar de hacer algo casero o lo que sea me vale madre si suena la lluvia de fondo pero lo que voy a decir es que hoy quedé con alguien que me va a ayudar a hacer los videos entonces yo que le voy a pagar algo o sea, le voy a pagar por ayuda por, por, por no ayudarme a, o sea, por... Sí, bueno, No sé cómo se dice, pero prácticamente él me va a ayudar a grabar O sea, él me va a grabar a mí y vamos a efectuar ideas que no puedo hacer solo Porque tengo muchos proyectos, pero todo no lo puedo hacer solo Tengo que tener a alguien que, que, que, que esté ahí y me grabe y eso Entonces, hoy voy a hablar con una persona Y vamos a ver a qué llegamos para que me, me, me ayude y, y bueno, mientras el canal vaya creciendo y todo eso se le va dando mucho Se le va pagando mejor Ahorita solo te puedo dar un pan No, mentira Otra cosa que recordé fue que yo hice un blog Con esta máscara casera Que por cierto tengo que remodelar Ya está muy fea El cartón se le quitó la pintura Y tengo que lavarla y todo eso Pero tengo que o sea, remodelarla Porque pretendo ir a unos eventos Que vienen ahorita en Creo que Noviembre Creo que vienen unos eventos de anime y cómic y todas esas huevas. Y voy a tratar de ir con el suit de Spider-Man porque tengo mi propio outfit y ya voy a poder voy a comprarme una chaqueta para hacer. No el Max Morales, va a ser el mi, Miguel Rodríguez, chicos, no el nuevo Spider-Man, yo mismo, pues. <risa> la luz, ya veremos cuándo vuelve 200 días después, un año después, un siglo después, bueno por suerte tengo esta cosita que no es mía pero es de mi trabajo y mi celular que es donde tengo huequitos y esas cosas se está cargando Ahí se está, se está cargando ya va por 14 así que estamos salvados tengo ahí The Voice, me lo voy a ver por 200 mil décima vez. Y bueno, gente, si sí tengo más, algo más interesante que grabar, lo grabo ya. está pitando, la wea está pitando. ¿Por qué está pitando? ¿Por qué? A ver... Bro. Mute. Te, y te... Calladito. Llegó la luz. súper extraño porque aquí duran 200 siglos. Cuando se va... No vuelve. Vamos a llamar a Steven. Steven. ¡Ah, está ocupado! ¡No! Le dije a Ariana que mandara algo para el video y mira, mira lo que está haciendo. Estoy comiendo una empanada de carne molida. Viva la empanada de carne molida con guasacaca. ¡Está comiendo Empanada de carne molida! Ahí está mi mamá. ¡Fola! La gente de YouTube. No, noctions. Yo te tapo la cara, yo te tapo por la cara. Saluda. Si, sí, yo te tapo por la cara. Una, una, una, una, una, una, una, una. <inaudible> También le dije a Chantal. Eh. A ¡Ah! ¿Qué? <sn bluffing> ¿Qué? Uh. Este clima está bien loco. Llueve. Vuelve a salir soleado. Mira para allá, va, para allá va el mal clima. Pero luego vuelve a salir el sol. Y vuelve a llover. Y no entiendo nada. salen. Eh, come, come porque te vea, te vean No, no, no, no, no, no, ¡Corejito! ¡Corejito! Ah, ¿Dónde está la luz? ¡Ahí está la luz! ¡Salud! medio inquieto pero... ¡Está lloviendo otra vez! ¡No mames! Y también les presento a Hunter Este gato mal acostumbrado Él cree que es un bebé Y ya vamos a ver si, si se deja hacer cariñito Deja retúrchete, después de uno No puedes no me muerda Dale, haz como tú vas a hacer A ¿No? tímido, a tímido ¿Qué me estás dando? Prueba, no me gusta, eso bro Eso no sé, es muy confiable come A ver ¿Qué es esa wea? El ¿Café con? ¿Café con? Ah, ¿Qué te pasa? Ah. Está raro, está raro, pero sabe, sabe rico. Extrañamente sabe rico. Es lo tuyo, es lo tuyo. Después se te hizo. Oh, tío, tío, tío. Es Cariñito extraño, tío. Cariñito hecho eh, Mira así Se retuerce ¿ve? Gato gay <risa> Bueno, se ha sido es todo por el video eh, Iba a subir un gameplay hoy Pero eh, No tuve tiempo, no tuve luz No tuve internet, así que Como este video lo tenía más adelantado Se va a subir esto hoy, adiós chao nos vemos mañana en un próximo video Dale like, suscríbete y comenta y adiós